¿Qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día miércoles, iniciando nuestra jornada en la presencia de Dios. Sea esta la oportunidad para darle gracias a Dios, bendecir a nuestro Señor por todas las bendiciones espirituales, materiales, por todo lo que el Señor hace en nosotros, por todo lo que el Señor nos da. Lo invito para que al iniciar nuestro día le demos gracias al Señor. Vamos cada uno a pensar en aquello que en este momento nos inspira a decirle a Dios gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy miércoles vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Reunió a sus doce apóstoles y les dio poder para echar los espíritus inmundos y para curar todas las enfermedades y dolencias. Los nombres de los doce apóstoles son, primero Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago, su hermano Juan, los hijos del Cebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote el que lo traicionó. Jesús envió a estos doce con estas instrucciones. No vayan por tierras de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan a las ovejas de la casa de Israel. Vayan y prediquen que el reino de Dios está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inicia este, esta enseñanza, este discurso misionero con la elección. El envío es con nombre propio, personal, el envío no es masivo, Jesús va llamando a uno por uno, les dice su nombre y los envía con el poder con, con el poder de echar demonios, curar los enfermos y con la indicación de predicar la buena noticia, con la indicación de llevar el anuncio del reino de Dios. Esta, esta invitación, este envío misionero, queridos hermanos, que el Señor hace a todos, ocurre en primera persona. El Señor nos llama a usted y a mí. Ha llamado a Pedro, a Víctor, a Carlos, a José, a Felipe, uno por uno, no, nombre por nombre. Nos ha dado un, unas indicaciones muy claras y las indicaciones son clarísimas. Miren, no vayan por las ciudades, tales ciudades, hagan esto, digan esto. La tarea es clara, queridos hermanos llevar la buena noticia. Eso que el Señor ha hecho en nosotros, la alegría de la salvación que el Señor ha obrado en cada uno, es lo que estamos llamados a compartir. Bueno, mis queridos hermanos, les voy a invitar para que hoy hagamos un ejercicio, y es decirle a una persona lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo creo que hay, hay, hay cosas para compartir. La alegría de Dios, podemos compartir. Busque a alguien hoy y dígale, Dios a mí me ha amado. El señor mi amado, y quiero compartir esta alegría con usted. El señor lo bendiga, lo guarde y lo proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.